Convocar a especialistas al respecto y en esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Fernando Zarzosa, médico neumólogo que está con nosotros y va a hablar precisamente sobre esto, los daños en vías respiratorias ante quemaduras. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido días, a Sofía, Y soy Salud de la Municipal, Municipalidad Metropolitana de Lima presente para compartir algunos conceptos médicos. Muy bien, doctor. Bueno, cuéntenos un poco sobre sobre cuáles son los daños iniciales sí. o, o principales que se dan a partir claro. de las quemaduras en las vías. Eh, lo, didácticamente sí. lo vamos a mencionar por etapas, ¿no? Okay. Tenemos el, el gas licuado de petróleo eh, que en este caso hubo una fuga. Ese es un tema muy común. Los bomberos atienden casi todos los días fugas en las casas y los conceptos de ellos, los consejos de ellos ante la fuga, sin deflagración o sea, sin incendio eh, es simplemente cerrar las llaves, ventilar la casa porque la cantidad es pequeña no. Eh, básicamente eso no, no encender ningún tipo de, de, de cerillas no encender este cigarrillos obviamente, pero, pero hay gente fumadora que lo está haciendo, apagarlo inmediatamente cuando siente el olor, porque la, fab, la fabricación del gas licuado de petróleo por ley no tiene mucho olor, pero se fabrica con olor para que, para que este, la persona perciba la fuga y tome las medidas rápidas. ¿no? Entonces uno siente eso, no llame por celular, ventila y si está demasiado el olor sale lejos, no se va lejos. Ya. Eso es lo primero, pero si ya se produce una, una fuga in inmensa como se vio en, en este siniestro terrible, lamentable, eh, esa inhalación masiva puede ser tóxica. La persona tiene que ser evacuada a recibir oxígeno a alta concentración para salvar su integridad oxigenatoria. Es lo primero, ¿no? Eh, lo que sigue ya es cuando hay deflagración. Ahí se produce un incendio y combustión. Claro. Y hay unos gases que podemos comentarlo y después varias cositas más, ¿no? Muy bien. Entonces, empecemos por, por eso. Cuando hay deflagración, ¿qué es lo que, que, que puede afectarse inicialmente uh -huh. hablando de, del aspecto neumológico? Claro, lo primero es dividirlo en, así, en un poquito técnico, el, el dióxido de azufre, que es el único que se ha demostrado que produce eh, daño respiratorio, descompensa al alérgico, descompensa al asmático, al enfisematoso, inclusive cuando esta parte oxigenatoria comienza a bajar en el paciente, ya estamos hablando de de deflagración, o sea, hay combustión del gas, cuando se quema el gas, se libera en este gas principal, o sea, combustión al aire, sin ningún, ninguna casa todavía sinestrada, ¿no? Solo gas en la calle. Ese gas libera dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, eh, eso. Entonces, ese gas eh, es el que produce la descompensación si es en cantidad pequeña eh, al asmático. Puede caer en una emergencia, el, el que tiene enfisema, EPOC, eso que se denomina en medicina, tiene que acudir a la emergencia ya porque se va a descompensar en unos minutos, es lo primero, ¿no? Y después... Y ya, si se produce la combustión en, la, en los domicilios, en los vehículos, en las carretillas que están por la calle, etcétera, ya se quema plástico. Y al quemarse plástico se libera el óxido cianhídrico o cianuro de hidrógeno. Ese es el famoso cianuro, que tiene pequeñas cantidades que eh, eh, muchos los bomberos lo perciben, pero si no usan mascarillas eh, respiratorias especiales, produce cefalea, pero en dosis altas. El óxido cianídrico en una concentración alta, en un minuto la persona puede fallecer intoxicada, asfixiada. Entonces, eso, eh, el, el olor, ¿cómo detecto yo el, el, el óxido eh, cianídrico? Es un olor a almendras, a esa fruta seca, amarga. Ese olorcito es para eh, tratar de escapar lo más lejos posible, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, ahí ese y, y después el otro temible eh, es el monóxido de carbono, que no tiene olor, pero que eso está a, a 100 200 metros a las personas curiosas. ¿no? La persona que es curiosa, que no tiene nada que hacer en un incendio, no va a ayudar a nadie, no se, no tiene los implementos necesarios a alejarse. Porque el, el, el monóxido de carbono es silencioso y si es cardíaco, si es frágil la persona, si es, si es este, enfermo de, lo, de, lo, de las vías respiratorias, puede quedar ahí en, en ese en ese en esa simplemente cercanía al, a, la, a la pérdida de monóxido de carbono que es inoloro y puede inclusive hasta fallecer no pero puede también de, tener dolor de cabeza empieza a sentir el, el proceso no ahora en cuanto a lo, a, el, el ácido cianhídrico ahí viene la, el, el consejo principal no eso es lo que ha quedado ahora ya no lo, el, ayer todo el día las personas de la zona que venían a nuestras emergencias han venido a nuestros hospitales de Sin Sol Salud eh, han venido manifestando el, el, la irritación en conjuntivitis irritativa química, han venido con asma crisis, hemos debulizado personas personas eh, eh, bueno, en el transcurso del, del, del día eh, eso es evidente no ha venido descompensados, algunos ya están ahora con infección, etcétera pero por el otro lado, lo que es, lo que ahora ya no hay tanto olor, lo que ahora hay, hay ceniza de material particulado que es diverso, no eso ya es la combustión de los domicilios, de las de las cosas, sobre todo plásticas, de la casa. Entonces, ahí viene el consejo, ¿no? Porque eso se, es tóxico. Tocarlo o inhalarlo. Entonces, se recomienda ahí baldear, se recomienda no barrer, baldear. Yeah. Es, el agua lo neutraliza, lo escurre, se va en la tierra y ahí se va neutralizando poco a poco en unos días, ¿no? Es lo primero, okay. ¿no? Muy bien. Mm. Tenemos una llamada telefónica. Jaime, bienvenido a Nacional. ¿Aló? Hola Jaime, ¿Aló? ¿qué tal? ¿Cómo sí, estás? Disculpa, disculpa la molestia, señorita Sofía, disculpa que la No, hay moleste. no hay molestia, cuéntanos. Mira, el, yo no sé qué está pasando, no sé, este, yo digo, ¿no? Este, la, también en salud, los médicos de salud y todos los hospitales deben también apoyar también a la persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando el gas ya entra demasiado al pulmón o entra por la vía respiratoria, respiratoria y entra también al cerebro ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los síntomas? Que entusiasmo que me explique. Gracias. Ok. Claro. Eh, las cantidades son variables, ¿no? Pero si es una dosis intermedia, la primera manifestación es eh, la de cualquier eh, falta de oxígeno, eh, como un soroche, entre comillas, pero el paciente empieza a... le duele su cabeza, después tiene náuseas, ¿no? Esa cefalea es cada vez más importante, pero si la cantidad de inhalación es muy alta... Eh, sobre todo de, de monóxido, el ácido cianhídrico etcétera Lo que hemos comentado, el paciente debe recibir oxígeno a alta concentración en la emergencia. Se le pone, se va, va monitorizando, se le hidrata, porque a, a la vez está en un ambiente con calor, si tiene quemaduras de la piel, está deshidratándose tremendamente, se debe la, bañar, lavarle todos los focos de infección esas pieles, tremendamente este es una es un filtro de, del ser humano hacia el mundo y se pierde agua se pierden proteínas por eso que han pedido donación para el, el, el, la sangre por el plasma que es el que ayuda en estos pacientes en crisis no pero eh, en realidad el, el fundamento es oxigenar al paciente la concentración si sí es posible con hiperbárico si sí está muy grave no pero se tiene que hacer es la forma no entonces ese es el concepto y había un conceptito antes que me olvidé eh, como le decía, que si uno, si uno está manipulando sus cosas, debe hacerlo con guantes, porque es, es, estas cenizas tienen esa toxina, ¿no? A veces pequeña cantidad solo da malestar, pero si es muy alto, el, es el papá de la casa que quiere recuperar sus cosas, está agarrando, se está intoxicando con, con esa ceniza tóxica de cianuro y debe hacer uso de guantes, si es posible comprarlos, la donación que llegue también con guantes. Y de repente también agarra, ven a la mascota, los niños están acariciándolos, las mascotas están llenos de esa ceniza también, bañarlos, ponerlos a buen recado lejos de, de la zona, ¿no? Si tienen familias, tratar de mudarse unos días lejos y después ya las carpas están a, también a buena distancia, luego ya volverán a sus casas, luego que se ha hecho la limpieza de toda esta toxicidad, ¿no? Eh, eh, quería quería eh, quizás detallar de manera eh, más eh, concreta a los oyentes... Si hay afectación a, lo, a las vías respiratorias, ¿el humo puede causar afectación de qué tipo? Primero, el, al contacto es es irritante ¿no? Irritante. La, se inflama la vía aérea y, y si es una persona alérgica se le cierra primero empieza con los riníticos la naricita ya. si es uh, faringitis crónica empieza a tener tos le pica su garganta los que son muy alérgicos se pueden tener asfixia ya. los asmáticos se descompensan los pacientes con enfisema se descompensan llegan a las emergencias lo que hemos tenido al día de ayer los que han llegado de la zona en, en los hospitales de sol Salud y en todos los hospitales de, que, que se ha hecho el apoyo, ¿no? Se ha hecho la ley de emergencias, como okay. se dice, ¿no? Si Eso hablamos, de, el, si hablamos de, del vapor, cuando hay vapor. Claro, y ya viene el vapor, hay quemadura química porque el aire ha salido caliente, las zonas que han estado cerca han respirado y hay quemaduras de la vía aérea también, empezando la vía aérea alta, ¿no? Es, es un tema muy complejo que se está tratando todavía de enfrentar, estamos perdiendo, perdiendo personas, ahorita se está haciendo todo lo posible a nivel del sistema de salud, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, eh, además de la oxigenación, que se debe dar en el caso de una afectación por quemaduras a, a, en las vías respiratorias? Uh -huh. eh, como cualquier quemadura, la quemadura eh, daña la, ese filtro del ambiente, esa barrera del, del agua que es corporal hacia el mundo. Entonces la persona tiende a deshidratarse, no se le hidrata, ¿no? Si tiene una pérdida de solución, porque es difícil que solo se queme la vía aérea interna, sino también se queman los labios, la cara, el rostro, las zonas expuestas, las manos, los brazos, las piernas, son los que más se queman. Y hemos visto casos dramáticos. Esos pacientes deben ser hidratados rápidamente, se le pone plasma para evitar la pérdida de proteínas. Eh, se hace todo lo posible, ¿no? Y luego ahora van a venir las infecciones. Estos pacientes se van a infectar, van a hacer complicaciones infecciosas y en la zona misma, ¿no? Va a haber eso también. Entonces, va a haber también componente digestivo, diarreas, etcétera, ¿no? También por el tema de hacinamiento, por eso se pide apoyo en el tema de los baños portátiles para que la zona puede, pueda, la persona tenga donde hacer sus necesidades fisiológicas, ¿no? Esa es la idea del manejo integral del problema. Manejo integral del uh -huh. problema, porque eh, eh, la afectación en las vías re respiratorias puede ser letal también, ¿no? Claro, eh, el, el, el dióxido, el cianuro, el nitrógeno, eh, eh, si es una carga alta, hasta en un minuto la persona puede puede fallecer pero en cantidades menores que es lo, lo común en un campo en un ambiente abierto dado dolor de cabeza, eh, se reporta una serie de inflamaciones que reportan los endocrinos son inflamaciones de la tiroides, etcétera ¿no? o sea hay mucho daño en órganos diversos de acuerdo al nivel de toxicidad ¿no? Y la afectación, eh, como usted ha explicado, puede variar de acuerdo a las condiciones previas que pueda tener la persona. La persona sí. Una persona asmática eh, va a ser mucho más afectada, más rápidamente por lo menos. Ah, así es, sí, sí, sí. El, el asmático en realidad es una persona que tiene genéticamente la vía aérea muy sensible, ¿no? A los hongos, los ácaros y también a, las, a los irritantes, el cigarrillo los humos de, de todo tipo, ¿no? Y en este caso de un incendio, de, un, de una deflagración de, de un gas que es tóxico y libera una serie de sustancias, si hubiera se inflama y eso queda inflamado por semanas. O sea, el paciente que está, que es asmático debe acudir a la emergencia. Se debe incrementar su, sus medicamentos preventivos para el asma, que quizás por el verano los neumólogos le, le disminuimos la dosis y debemos volver a subir. Muy, muy eh, contra lo que uno ma maneja en este clima. El este clima es mucho me mejor para el paciente, pero ahorita tienen que subir dosis de todos sus preventivos para evitar la descompensación y, ven y vengan más desgracias. Bien, tenemos una llamada telefónica, es Marita de Villa María. Marita, ¿qué tal? Bienvenida a Nacional. Hola Sofía, ¿cómo estás? Es llamada preocupada, porque yo tengo un primito que ve a unas 10 unas cuadras de asma. Eh, eh quiero saber si él tiene que tomar algunas medidas preventivas o, o de lleno mejor que se venga para mi casa porque el sucio de asma no vaya a hacer que las partículas que están en el aire le afecten, ¿no? o incremente su su este su asma porque él él es, él es un niño no tiene fañitos y, y sale a correr sale a jugar, entonces ante eso yo estoy muy preocupada, ¿qué debo hacer? ¿lo saigo? Lo, ¿simplemente lo cambio de distrito? O, ¿o simplemente que puede estar ahí tranquilo, jugar eh, le tengo, lo tengo que llevar a un centro de atención para que lo revisen, quizás ¿Tiene algo malo? Por favor, doctor ayúdenme. Muy bien. Muchas gracias, Marita, por tu comunicación. Ya, gracias por la pregunta, pero que va, que sirve y es útil para muchas personas que tienen el, la misma situación, ¿no? O sea, definitivamente el niño debe ser evaluado, debe ocultársele, se debe medir la saturación de oxígeno, todo eso se hace a nivel médico en los centros diversos que se está brindando. Si vemos que no está descompensado, de repente podría permanecer en el lugar si ya se hizo la limpieza de la casa, el baldeo, la ventilación ya no hay olor, la casa está limpia, podría estar en la zona. El, el agravamiento fue el día de ayer, el momento brusco no pero podría haber algunos casos que también en el transcurso de los días se vayan descompensando pues por cuando hacen limpieza en forma inadecuada, como les decía, barriendo, moviendo el polvo. No solo la ceniza de las que, de los, del incendio, sino también polvo que se ha, se ha quedado por, por todos lados. Porque así ha quedado pues, después del siniestro. ¿no? Entonces, por todo ello, se le eh, se debe hacer evaluar por el especialista y, de acuerdo a eso, eh, idealmente unos días podría eh, ir a, a la casa pero, de los familiares. Pero, ¿Ella qué es lo que tendría que hacer? Eh? Mm, si, si tiene la opción de alojar a su familiar, sería excelente. Mejor una por una semana, ¿no? ¿no? Por, por prevención. prevención. Claro que sí. ¿no? Y, y que, definitivamente, si tiene su medicina preventiva, esta que la había descansado por el verano, la vuelva a usar o, o le incremente la dosis. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, ya sabes, Marita, eh, lo mejor sería que tu sobrino quizás esté un poco alejado del espacio donde se ha eh, dado la situación. Bueno, hablando de, de, de las afectaciones a, ante las quemaduras, ¿estas consecuencias que usted ha señalado son de corto plazo, son rápidamente superables o pueden dañar a largo plazo o de por vida? Eh, definitivamente todas las partículas de la combustión eh, a largo plazo son tienen diversas consecuencias, ¿no? eh, Son metales pesados que pueden traer a nivel alteraciones endocrinológicas, pueden si son repetitivas como en los bomberos que a veces no tienen los filtros adecuados cuando trabajan a largo plazo tiene deterioro de la función respiratoria. Y eh, por, por otro lado también no olvidar que la, las partículas de, de, de, de la combustión tienen un efecto oncogénico o cancerígeno ¿no? a largo plazo. Entonces todo eso es hay que valorarlo, no o sea eh, hacer la prevención del caso. no En realidad es, es todo un tema complejo que vamos a enfrentar eh, eh, como lo que pasó, por ejemplo, en las Torres Gemelas, meses, el, el, la zona era inhabitable, era demasiada toxicidad, ¿no? Entonces, eso también, siempre hay, después de los incendios queda muchas escuelas mu mucho proceso de todo tipo, aparte de lo, de lo socioeconómico, viene la parte médica, por lo cual se debe hacer los chequeos correspondientes. Entonces, eh, las consecuencias todavía pueden no verse de manera inmediata. Claro, a largo plazo, a mediano y largo plazo puede aparecer. Entonces, eh, siempre el que ha estado expuesto en estos días debe pasar un chequeo ¿no? de prevención. Y ¿quiénes son los más afectados en esta situación? Entendiendo que, obviamente, eh, quienes previamente tienen problemas, como son uh -huh. las personas con asma y demás, eh, están sufriendo las consecuencias. Hay otro sector de la población sí, que puede definitivamente, ser. Definitivamente, más... no, o sea, los grupos de la población pediátrica menores de 5 años. Los mayores de 60, 65 años son los adultos mayores y en general todo aquel que tenga, tenga enfermedades debilitantes, llámese diabetes, llámese hipertensión, enfermedades cardíacas, eh, las enfermedades pulmonares propiamente dichas como fibrosis, enfisema, eh, etc. ¿no? Y el asma pues, eh, y la rinitis que son los más clásicos ¿no? que pueden descompensarse en estos días. ¿Y la oxigenoterapia es una opción en esta oportunidad? Agudamente le ofrecemos oxígeno a alta concentración. El que tiene intoxicación por monóxido de carbono, por cianuro de hidrógeno, se le tiene que ofrecer eso porque sobre todo el monóxido de carbono se adhiere a la hemoglobina y no permite que entre el oxígeno. ¿no? Se hace, se hace una, una unión muy intensa y el, el oxígeno cuando quiere entrar ya encuentra el, el, trans, el transportador de, de la hemoglobina sellado está la hemoglobina y no permite transmitir oxígeno que es lo que hace la hemoglobina está saturada por el monóxido eso el cuerpo lo va limpiando Progresivamente, no, no, no, no. pero en ese periodo el paciente necesita apoyo oxigenatorio a gran concentración para salvar el, la emergencia, que dura unos días. ¿Y eso y eso lo hacen solamente en el establecimiento médico o le o les dan oxígeno para que lo lleven en, al lugar donde se desplacen. No, el paciente permanece hospitalizado. Ah, se supone que está crítico en ese periodo y, y se le da apoyo oxigenatorio. Muy bien. Bueno doctor, la verdad es muy interesante conocer toda esta situación, ¿qué podríamos prever con los vecinos de Villa El Salvador, con los que se encuentran a los alrededores en el aspecto neumológico? Claro, eh, bueno, la prevención es integral, no eh, No solo es lo que ha pasado ahora, por ejemplo un paciente adulto mayor que no tenga su vacuna al día, tiene más tendencia a hacer una infección en estos días, una neumonía, entonces... La, la, el Estado el, el año pasado compró un millón de vacunas de, de, de, no está, ne, de, de neumonía, la de neumonía, la, la neumonía de, de única dosis, este año hay un lote que ya, ya está distribuyendo, es el nuevo calendario de vacuna de adulto mayor de 60 años, o sea, si sí, ya está, o sea, acudir a los centros de salud y, y colocarse su vacuna correspondiente y eso lo va a proteger de todas maneras para este y cualquier otro siniestro que se pueda presentar lo otro es el calendario integral ¿no? de los niños, a veces el niño por descuido, los padres trabajan y no lo llevan a tiempo, a su calendario está incompleto ¿no? entonces ahí el niño está en desventaja lo otro también la buena nutrición el aseo, ahorita tiene que bañarse más seguido para liberarse de todas las toxinas que estén el calendario pues ser muy, muy, muy, muy acuciosos, ¿no? muy responsables eh, nutrición adecuada hay, hay estrategias de nutrición sin invertir tanto dinero comiendo calidad sin gastar mucho, ¿no? Entonces, todo eso es importante, ¿no? Y si hay la posibilidad de alojar a los familiares en estos días, unos cuantos días no es mucho tiempo, recibirlos en, en los lugares este, donde puedan tener más seguridad, no esté lejano a este siniestro. Muy bien, entonces, a tomar las precauciones correspondientes, ¿ustedes están también participando en todo esa sí, respuesta sí, sí, sí. que se está dando? definitivamente lo hemos hecho del de, día de ayer, estamos siempre a, al servicio de la comunidad, como todos los centros de de, la red de salud del Perú, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a, a, a seguir conversando al respecto y, y, y obviamente a, a prevenir que se que se den este tipo de situaciones, porque creo que un, un aspecto que no se toma en cuenta es precisamente la prevención, ¿no? Eh, uh -huh. Tanto a nivel de, de infraestructura, de, de condiciones uh -huh. obviamente externas, como a nivel personal y, y, e internas. Efectivamente, ¿no? Y este por ejemplo, lo que mencionó un, un entrevistado que me antecedió, eh, el revisar las tuberías de gas que ahora están en todas las casas, ¿no? Entonces, revisar eso, por ejemplo, hay un mantenimiento, a veces no lo hacen, ¿no? Tener mucho cuidado con eso, eh, a veces tienen, tienen fugas de gas y lo permiten, ¿no? Los mismos balones de gas también que tienen fugas en sus válvulas, cambiarlas, ¿no? Y eh, por ahí su chequeo siempre al día para eh, prevenir, ¿no? En, en salud, todo lo que es el chequeo médico, no solo, no solo de la desde el punto de vista respiratorio, sino en general. Un organismo sano enfrenta mejor las enfermedades, un organismo que tiene todos sus valores de laboratorio que nos da la, la imagen de cómo está el paciente en, en los valores adecuados, enfrenta mejor una crisis como esta, ¿no? Esa es la idea. Sí, y, y bueno, eh, lamentablemente las condiciones en las cuales muchas personas viven en, en, en nuestro país, no solamente en Miguel Salvador, de hacinamiento también perjudica las condiciones de, de nuestra de nuestro aparato respiratorio definitivamente no nosotros tenemos eh, pequeños este, epidemiológicamente lugares donde hay más más enfermedades respiratorias no diversas agudas llámese tuberculosis etcétera no son zonas muy hacinadas, no muy Entonces, bien. esa es la idea tratar de intervenir en eso con un poco de estrategia que es un tema muy amplio para en otra oportunidad quizás no muy bien tenemos una llamada telefónica es Walter desde Piura Walter cómo estás bienvenido a Nacional ¿Qué tal, Hola ¿qué tal? ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Sí, buenos días, sí, ¿qué tal? Una consulta, te quería decirle, ¿cómo se llama las empresas? Las empresas ¿Cómo se llama es que cuando, cuando tienen eh, personal en esto del, de, de, todas las empresas Castro y Magas, donde van están los, los trabajadores obreros de cómo se llama es que, están expuestos también a esos peligros y son son nunca va nunca va a inspeccionar esas empresas y seguridad pues, para, para el trabajador que llena los balones de gas se le llaman plataformas se le llaman y es un es un riesgo y ahorita hace calor sí sí bueno eh, es cierto no las condiciones de trabajo de mucha gente precisamente ponen en riesgo su salud eh, en este caso Sí. La legislación está hecha, ¿no? Pero el, el cumplimiento a veces es, es, no está muy bien vigilado, ¿no? No solo debe haber leyes, sino estas se deben tratar de hacer cumplir, ¿no? Y la supervisión debe ser mucho más estricta, ¿no? Porque existe una ley de protección del trabajador, definitivamente no pueden estar manipulando esos gases, así que quizás acumulativamente en largo tiempo son tóxicos, las fugas son pequeñas ahí, y deben tener la, las, eh, los implementos eh, de seguridad la, del trabajo no A, adecuados. Eso lo, está legislado, ¿ya? Hay, hay respiradores especiales, hay guantes, no no, no, no se manipula así ya, directamente. ¿no? Y también eh, tener las zonas donde, donde evacuar rápidamente en caso de una fuga o un, o un riesgo de deflagración. Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más okay. que quisiera agregar? Eh, simplemente ofrecer eh, los servicios de CISOL Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima Donde a precios módicos ofrecemos un apoyo, se podría decir social, con mucho cariño, muy, muy, mucho calor mucha Mucho afecto para nuestros pacientes, ¿no? En general, como una, una opción más dentro del sistema de salud Bueno, muchas gracias al doctor Fernando Zarzosa Está bien, Zarzosa, sí, médico neumólogo, él es médico, la anterior era médica, porque sabe que llamaron para decir que no había médica, pero la Real Academia ya acepta así que es. se diga médico o médica, así que está bien dicho, más allá de las polémicas que aún se suceden. Así que Estela, saludos, pero sí puedo decir médico o médica. En este caso médico. Gracias yeah. doctor yeah. Fernando yeah. Bueno, vamos okay. a una pausa Y volvemos con mucho más aquí en Nacional Nace Cada Día